Hola, ¿qué tal? Soy Leillo, 1975, y esto es un vídeo para JugandoLinux.com. Estamos una vez más con el juego Apocryph, como sabéis es un juego de la compañía rusa sur Games, y bueno, eh, si recordáis, hace unos meses hicimos un desempaquetado del juego, donde os mostrábamos pues las virtudes y desvirtudes también, obviamente, de, de, de este juego, que bueno, pues... Eh, sabréis muchos. se eh, trata de hacer una especie de homenaje eh, a los juegos de hace unos cuantos añitos de, de la época de los 90 juegos típicos como yo que sé pues como el exen como el doom eh, como el heretic y, y bueno pues nada vamos a vamos a, a continuar una partida vamos a jugar una partida eh, y vamos a repasar un poquito pues, eh, de qué va el juego este vídeo en principio está pensado eh, para ser incluido en el análisis que, se va, que vamos a realizar de este juego y en primer lugar vamos a ver una, una, una cosa aquí en settings eh, durante el periodo que ha pasado desde que hemos grabado esto hasta, hasta, bueno, hasta cuando salió o más bien al revés, creo que me estoy expresando mal desde que salió hasta ahora han salido varias actualizaciones, hasta ahora eh, pues se han corregido algunos errores y, y bueno pues uno de una de las cosas eh, que, que podemos observar es que por ejemplo pues eh, si antes disponíamos de varios idiomas, entre ellos el español pues ahora eh, no podemos hacer uso de ellos, los han quitado y desde mi punto de vista pues se trata de un acierto porque eh, digamos que la traducción que estaba hecha al español era bastante, bastante eficiente, tenía cosas que bueno, pues era mejor no, para eso no, no incluirlas. Y aparte de, de ello, pues no utilizaba lo que era la tipografía del juego. Vamos entonces a continuar. Como veis, estoy jugando en una calidad normal. Y eh, bueno, pues eh, bastante reducido todo. No, no he incluido mucha. No he incluido mucha calidad. Bueno, pues vamos a continuar. Yo tengo una partida grabada eh, por aquí. Vamos a empezar en ella. Y vamos a empezar directamente en la segunda fase. La segunda fase del juego, no sé si lo recordáis, pero... Eh, estaba diciendo que en la segunda parte del juego o eh, la segunda fase del juego, si recordáis teníamos un nivel de frames por segundo bastante bajo. Eh, por lo que estoy viendo ahora mismo, desde la última actualización que acaba de salir hace un par de días, la 1.04, pues parece que todo sigue más o menos igual, por lo menos en cuanto a lo que es eh, a lo que es el, el desempeño del juego el funcionamiento, el, la, la cantidad de por segundo que el rendimiento eso parece que no lo ha mejorado mucho y eso que bueno pues tengo bastante reducido todo lo que son lo, los efectos del juego el juego como sabéis está hecho con el motor Unity que bueno pues se caracteriza por no ser especialmente no ir especialmente fino en, en los juegos de los juegos eh, libros tiene algunos colegillas, pero bueno en el caso de en el caso este de, de Apocryph creo que son bastante eh, son bastante más graves de, de lo que deberían ser desde mi punto de vista este juego debería funcionar bastante mejor ahora mismo por ejemplo si os fijáis eh, en los últimos segundos se ha movido hacia adelante el, el personaje pues no lo he movido ya, o sea que por lo tanto lo que es el, el control sigue sin, sin estar arreglado también, o sea este es otro defecto que no han corregido y eso que bueno pues ha, ha sido reportado en numerosas ocasiones y han prometido que le echaría un ojo pero, pero por lo que veo todo sigue más o menos. Según tengo entendido gracias a las actualizaciones pues han añadido nuevos niveles. Han mejorado el funcionamiento de algunas armas han introducido pues eh, remodelado algunas eh, el número de enemigos en algunas zonas pero eh, yo desde mi punto de vista eh, yo no soy desarrollador pero desde mi punto de vista yo pienso que sería más interesante que se molestasen un poquito más en primero corregir eh, los errores que tiene el juego creo que es bastante más importante que todo esté en su sitio, que el rendimiento sea correcto, que no haya bugs eh, Como por ejemplo este del control que os estaba comentando hace un momento Me parece eso, bastante más interesante de que, que el juego pues que tenga nuevos niveles Voy a poner un, un ejemplo a ver aquí como podéis observar que si habéis visto el, el vídeo del, del que os hablé al principio vídeo que el vídeo del juego eh, cuando desempaquetamos eh, este título mira si estamos viendo hacia solo hacia adelante del solo ahora mismo eh, pues el vídeo del juego con que, que desempaquetamos hace un par de meses en esta zona eh, cuando estábamos al lado de la lava había como bastante humo y era imposible ver se veía muy mal parece que, que yo lo han arreglado. Al menos hemos encontrado alguna cosa que ha mejorado. Bueno, vamos a seguir por aquí este, este juego no pretende esta partida que estoy haciendo ahora no pretende ser un gameplay. Más bien eh, lo que quiero es que veáis dónde se han mejorado las cosas y dónde siguen. Vale, vamos a mandarle aquí una granadilla. Vamos a mandarle otra. Uy, he copita. esto está plagado de esqueletos, yo juraría que antes no había tantos, o sea que por aquí probablemente han decidido eh, meter un poquito más de dificultad. ¿no? Este es una, uno de los puntos eh, también que no me acaba de convencer del juego y es que me parece que el tema de la dificultad no está muy bien conseguido. Te encuentras con zonas que son demasiado sencillas y de repente con una dificultad demasiado acervada vamos no, no no le veo yo mucho sentido a eso debería estar un poquito más debería ir creciendo vamos que no que no tuvieras que bueno vamos a continuar por esta zona me acabo de quemar el culo y quiero que esté a punto de palmarla este es otro error no sé si habéis fijado le acabo de dar a dar un guardado automático y en el momento que pulso guardar eh, pues la pantalla se pone como si hubiera una niebla blanca por toda la pantalla esto es un bug es un bug reportado ya bastantes veces eh, lo han mejorado un pelín pero aún así sigue pasando bastante a menudo. la única solución que queda cuando pasa esto es volver a cargar la partida desde el momento en que la guardamos si os fijáis ahora ya se ve correctamente. Y me acabo de quemar el culo. Muy bien. Y me acabo de quemar el culo. Eh... Bueno. Aquí por ejemplo el botón este, el Continue. O Continue, como se diga. Eh, si os fijáis, si os acordáis del, del último vídeo. Cuando le dábamos no funcionaba. Y teníamos que volver a menú. Vale. Ahora. Si sí funciona. Ahora el botón, si lo pulsamos, hace lo que tiene que hacer. Esto, eso es un bug que, que sí ha sido en este caso correcto. ¿vale? No todos son, como podéis ver, no todos son fallos. Algunas cosas también las han mejorado. nos acaban de matar una vez más estoy aquí en, en una posición en la que tengo muy poquita muy poquita cantidad de vida entonces es bastante fácil de tener la fuma. y las granadas pues como no las lance más lejos ir con un pelín más de cuidado a ver si somos capaces de encontrar pues, algún ítem que nos dé un poquito más de un poquito más de vida aquí vale aquí hay un par de vamos a salvar antes de entrar aquí nos bueno, pasemos a tener el mismo problema otra vez como veis se pone la pantalla clara y tenemos poder a cargar Después también, si os fijáis, cada vez que cargamos, en vez de quedarse en la posición en la que habíamos guardado, pues se queda mirando para otro lado, es otro error. Una cosa que me está llamando también un poco la atención es que, por ahora, solo podemos utilizar este arma. Lo lógico sería que al menos encontrásemos alguna más. Está plagado de esqueletos Bueno, aquí hay un ítem ¿Qué pasa? Que si lo cojo Me quemo Lo voy a coger A ver si soy capaz de La salida está hacia allí Entonces que ir por aquí corriendo y buscar la salida pero nada como veis bastante difícil eso no está muy muy conseguido a ver vamos a probar otra vez pero por este lado nada con, el, con la cantidad de vida que tengo en este momento no, no puedo realizar esa no puedo coger ese, ese hito. Y por ejemplo, no había tantos enemigos la última vez que vi Había unos, unos cuantos esqueletos, pero no eran esos esqueletos magos que estamos viendo ahora. Este también han aumentado aquí la dificultad. Chiquillo, eh. Bueno, podéis ver que soy bastante malo, eh. Nada normal. es que esto esto es un rollo. ¿eh? Tener que hacer esto cada vez que, que salvas la partida no está nada, nada guay. Una cosa que no tengo ni idea es si realmente estos problemas que os estoy enseñando eh, son problemas que corresponden solo a la versión de Linux o, por lo, o, o son problemas generales que en el resto de sistemas parece que en Windows está solo eh, también se, también se repite ahora es que no, no tengo ni idea. picadilla, si todo está igual. Sigue siendo complicada. Vale, vamos a intentar utilizar una granada antes de empezar a, a golpes con ellos. problema es que he llegado muy mal de vida a esa zona fijaos yo la última vez que guardé la partida estaba mirando hacia arriba y en cambio sale mirando hacia abajo yo no sé a qué se debe esto pero un fallo así un poco un poco molesto Bueno, hemos acabado con ellos. Vamos a tirar aquí de la cadena como si estuviéramos en el váter. Concretamente, no sé muy bien qué es lo... Ahora, por ejemplo, si os fijasteis, al ir por esta zona fue andando despacio. Es algo que, se... que ocurre con... con bastante... bastante a menudo. Es como si hubiera algún problema en el suelo y ahora está andando hacia atrás venir a cuento vamos a volver a ver si no nos caemos aquí encontramos un par de ítems vamos a volver hacia arriba y saltar se ha bajado la verja esta que estaba aquí antes Vamos a salvar la partida, cargar de nuevo. Ahí he encontrado una pared que no debería estar y que no tendría por qué saltar para pasarla, ¿vale? Eso es un poco una altura muy muy poco elevada como para tener que pegar un salto. Aquí, por ejemplo se ha quedado atorado también sin venir a cuento caos otro fallo los fallitos de estos el juego tiene a patadas y es una auténtica pena porque realmente el juego podría estar muy bien ahora están dando solo de nuevo poder enseñaros cómo se vería el juego pues en, en calidad máxima lo que pasa es que creo que si lo hago eh, pues es muy probable de que vaya súper súper lento si os fijáis ahora el nivel de frames por segundo deja bastante que desear y bueno estamos en, en una zona creo yo que tan complicada vamos a probar un momentito a ver vamos a salvar primero por si acaso y ahora vamos a cambiar la calidad a muy alta, a ver si notamos la diferencia. Y vamos a meter también sombras. aplicamos estamos. no sé por qué, se ha ido a low. Apli, y volvemos al juego a ver qué tal lo notamos ahora. Vamos a tener que cargar la partida de nuevo. Y si os fijáis, pues ha bajado el rendimiento una ver verdadera barbaridad lo que no tengo muy claro se si ha mejorado mucho el nivel de detalle del juego si sí, algo parece que se nota pero eh, creo yo que, que no compensa no compensa para nada vamos a volver a ponerlo bueno, vamos a tirar un poquito hacia adelante con él así tal y como está aunque no vaya muy bien para ver, por ejemplo, pues... ¡Hala! Ya nos quemamos. ¡Oba! el tema que, que, que tiene el juego este que a veces te encuentras con, con barreras con zonas que en teoría no tendrías por qué saltar y las tienes que saltar a ver. así conseguimos no pegar aquí, y ahora tenemos que ir por este otro lado. Esta era, si no recuerdo mal, una zona bastante difícil. O sea que si me matan, y más teniendo en cuenta con este nivel de frames por segundo, que, que hace que parece que vaya todo... y si tengo problemas verdaderos problemas con el control ahora mismo. O sea, parece que cuanto más le cuesta moverse al juego, Parece que eso, eso hace que le afecte al control. Bueno, hemos hecho aquí una auténtica carnicería. Menos mal que tenía este arma. Y ahora ya tenemos la llave que nos permitirá acceder a, a otra zona del juego. Antes ya venimos por aquí. Bueno, esto sería el nivel máximo de detalle, ¿vale? Ahora mismo están dando solo, no le estoy tocando las teclas. La verdad, esto es un poco irritante, el tema ese. Vamos a volver a, a darle aquí otra vez a Apli. Calidad media lo vamos a dejar como estaba antes. Creo que no tenía las sombras. Los voy a dejar por ahora por ahora a ver qué tal. Y sí, ahora ya parece que va un, poco, un poquito mejor. A pesar de tener las sombras activadas. Y como veis, pues la, la diferencia no es tan... La diferencia de calidad tampoco es tan para tanto, vamos creo yo que un juego de este tipo tampoco tiene mucho mucho sentido tener ahí unos super gráficos, pero bueno vamos a guardar fijaos que yo estaba mirando hacia arriba y en cambio aparezco mirando hacia abajo y aquí me parece que también había una zona un poquito diferente. Cambiar de arma y allá vamos. Aquí, en la última vez que, que estuvimos, como estábamos muy cerca de la lava que está en el suelo, se veía todo como si hubiera un mogollón de humo y era bastante difícil, ver eso también lo han corregido. Una vez más y vamos a utilizar en modo furia. que os parece? venga, adelante Bien. Y ya nos habilita El acceso a, a otras zonas Vamos a ver si hay algo por ahí detrás Bien. Una quemada de culo Sin venir a cuento Porque en teoría Estábamos encima de unas plataformas Pero bueno Parece que esto también está mal volvemos otra vez ahí que nos a la zona inicial supongo que ahora tendremos acceso a otra zona vamos a ver por aquí me parece si no me equivoco que teníamos que ir por aquí abajo si sí, justo era por aquí y ahora ya podíamos abrir esta puerta. Vamos a salvar. Cargar. Creo que podría pasar de ellos, sinceramente. Con darle al botón y largarme, me parece que, que podría... Sí, es lo que voy a hacer. Son dos, tengo casi nada de vida. Voy a pasar de ellos. ¡Hala! Ahí os quedáis, colegas. Bueno, pues esto es eh, lo que os quería enseñar del juego. Como veis, han corregido algunas cosas, han añadido otras, pero eh, digamos que los fallos más importantes pues siguen estando ahí. Es una, una auténtica pena porque sinceramente pues considero que, que el juego podría eh, tener una valoración mucho más positiva si todos estos fallos fueran corregidos. El tema del rendimiento es algo que no entiendo, que yo juraría que cuando jugamos a, a la primera alfa ya por el mes de... me parece que diciembre, enero más o menos la primera alfa que habíamos jugado funcionaba muchísimo más rápido y los fallos del control son algo anormal por lo que he comprobado ahora al aumentar la, la calidad gráfica del juego se producen más a menudo o sea que supongo que estarán unidos a, al, al mal rendimiento del juego tiene que haber algo ahí que conjuntamente con, con el mal funcionamiento del rendimiento pues haga que los controles tengan como una especie de laje extraño que cuando pulsas una tecla aparece es como si se quedase pulsada y bueno, el problema ese de, de la pantalla blanqueada cuando, cuando le das a guardar también es algo muy irritante, que te obliga a tener que salir y volver a cargar la partida para no tener esa especie de nebla delante todo el rato, como veis, bastantes fallos, eh, despropósitos diría yo, que hacen que un juego que podría ser muy muy divertido, porque realmente el juego es divertido, el juego en sí a mí me gusta, yo me lo paso bien jugándolo, y sí realmente me recuerda a aquellos juegos de aquella época pues esos fallos hacen que la valoración final de este juego no sea buena es una auténtica pena no, no me gusta realmente tener que hacer esto porque el juego bueno pues se ve que tiene una, una buena intención y, y unas bases que, que bueno pues eh, permiten decir que el juego realmente es divertido pero los fallos lo lastan completamente eh, mi consejo si os dan igual los fallos y confiáis en que la gente de Big Picture Games lo corrija, pues compraoslo porque no os va a defraudar, va a ser bastante divertido jugar. Aparte esta gente, bueno, pues eh, como os decía, están añadiendo nuevos niveles constantemente y nuevas mejoras, aunque no corrijan los problemas. Y, y bueno, pues eh, si os gustan este tipo de juegos os puede llegar a gustar. Y nada, eh, sin más, pues me despido, espero que os haya gustado este vídeo. Eh, os recordamos que somos Linux.com, que podéis seguirnos, por supuesto, en, en nuestra página, y en nuestros foros, en nuestros canales de YouTube y Twitch, en nuestros grupos de Discord y Telegram. Y eh, como siempre recordaros que os dejamos un enlace a, a este videojuego por si lo queréis comprar, y eh, también recordaros que también, en un poquito más abajo, os dejamos eh, un enlace por si queréis colaborar con nosotros en nuestra página para ayudar a sostener lo que es eh, el hosting y, y la comunidad, que es lo más importante. Y nada, sin más me despido, recordándoos que somos Linux.com y que si os gusta el vídeo, por favor, que le deis a like. Chao, chao, chao, chao. Hasta la próxima.